¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en Explorando Ando, yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio y vengo muy ad hoc con el tema de hoy. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar de eh, justamente una película icónica de todas estas películas de gangsters. Una trilogía. Una trilogía que dirigió en su inicio Francis Franz Ford no, Coppola, Coppola. Eh, la película data de 1972 y para ello estoy acompañada, muy bien acompañada. Muchas gracias. De mi productor ejecutivo, Eduardo Llamas. Eduardo, bienvenido a este espacio. Un placer estar contigo. No, la verdad, una, una película maravillosa. Y bueno, yo... vamos a platicar ahora Ajá. sí un poquito de la película, porque, bueno, yo te pregunté fuera del aire, que, ¿cuál es la película que más ha marcado tu vida, que más te guste? Y, y es curiosa que me hayas dicho el padrino. Siempre, siempre contesto dos cosas. La película y el libro, siempre que me preguntan del libro les digo de la película y cuando me preguntan, la película El Padrino, la trilogía mm -hmm. me parece maravillosa, a diferencia de muchísimas otras, una, una serie de películas perfectamente bien pensadas, estructuradas, con una secuencia, uno, dos o tres del Padrino. Eh, me gustó la tercera porque es extremadamente poco convencional. Es como el cierre con broche de oro, Sí, ¿no? sí, sí, sí, pero Y, y además, pues, al pachino ahí, no, eh, no, no. Te no, diré no. que la primera me parece demasiado grotesca en las escenas, por ejemplo, la del caballo. Sí. A mí, en lo particular, a mí, bueno, ya el, la audiencia lo sabe, no me gusta mucho el estilo gore. La de y, Sasa. Ah, no, tú hablas de cuando matan al caballo del de productor. Sí, sí, sí, sí, cuando matan al... Eh, siento que hay mucha violencia. Sí. Entiendo que es una película de gángster, incluso entre los datos curiosos me enteré que iban a despedir a Francis Ford Coppola porque en Paramount los, e los ejecutivos querían más violencia y yo me quedé así como de ok, para mí fue demasiado y querían aún más violencia en la primera parte sí. y, y por esa presión pues lo querían despedir eh, a Francis Ford Coppola también es una película donde tú puedes aprender muchas cosas lo que tiene que hacer la gente para llegar al poder. Esas esas este escenografías que logramos ver en, en, en el padrino y esos saltos de tiempo también eh, sí. muy, muy bien logrados. El vestuario también ayuda mucho... Eh, las actuaciones impecables. De hecho, eh, Al Pacino ganó Oscar a Mejor Actor de Reparto. Sí. Hay como escenas en las que me ubico y lo veo perfecto. Por ejemplo, cuando otro, otra escena que me encanta, porque digo, es que así es este mundo. Cuando regala el, el millón de dólares uh -huh. para la, los niños de California, no sé qué, de Nevada, están en Nevada. Y este y se sacan la foto con el cheque, ta, ta y luego le dice, me da asco, pero le da asco, pero agarra el dinero, ¿no? Entonces dices, ¿cómo? O sea, no entiendo, o sea pero salen ahí agradeciendo, se abrazan, luego le dice que le da asco, pero el dinero sí se lo lleva. Entonces, ese, ese tipo de manejos son como muy parecidos a las cosas que vemos en la política. En la primera película del padre Ahí está la cabeza de caballo que dices sí, tú. Sí, no, impresionante. Y un poquito escena. más atrás está lo del grito, un poquito, Ahí. Sí. Esa es la que digo yo desgarradora, es el momento que tiene a su hija muerta entre sus brazos y este y no, no, no puede gritar. No, se queda pasmado ahí con sí. toda la emoción adentro y la escena es muy significativa, muy conmovedora porque yo creo que no hay tristeza más grande, y eso que no tengo hijos, que perder a un hijo porque se supone que... Que es tan duro, fíjate, debería este, ser al revés. Es, es tan duro el perder un hijo que ni siquiera tiene un nombre. O sea, cuando pierdes a, un, a tus papás, eres huérfano. Cuando, Cuando alguien pierde un hijo, es tan duro el impacto que ni siquiera nadie se ha atrevido a ponerle un nombre a eso. Bueno, dentro de las escenas de la primera película, no sé si recuerdas cuando el padrino Vito Corneole está acariciando un gato. Sí. Bueno, pues no sé si sabías que este gato en realidad no estaba planeado dentro de la película eh, fue algo improvisado que se le ocurrió a Francis Ford Coppola él paseaba eh, en las mañanas caminando alrededor del foro y veía a ese gato y de repente justamente el día que iban a filmar las escenas de Vito Corleone se le, se, se le ocurrió y le dijo a Marlon Brando improvisa con el gato entonces el gato se, se posó en, en las piernas de, de Mar, Marlon este, Brando y eh, él empezó a acariciarlo y el gato se quedó ahí, empezó a ronronear tranquilamente frente a las cámaras, volteaba. Todos contentos. Y todos contentos, no entonces sabía. quiere decir que la energía de Marlon pero Brando es, es, le gustó. Fíjate que ahorita que estaba pensando en la escena del caballo, hay una escena todavía muchísimo más violenta, digo, a lo mejor a ti te enternecen más los caballos, sí. pero aquí matan a un güey y, este, y está, es el... el, el el Guarura, el gigante este que siempre lo está cuidando. Que le matan a balazo limpio. No, cuando pone la mano, le clavan le clavan la navaja en la mano y lo, lo asfixian con, con una… Yo la verdad es que te digo, no me canso de verla, cada vez que la veo descubro algo nuevo y sí creo que es una, una película muy bien escrita, muy sesuda, muy bien estructurada, no porque si tuviéramos que ponerlo a nivel a nivel por ejemplo de investigación de, eh, gubernamental pues habla de inteligencia y contraespionaje y contra inteligencia porque siempre le dice el papá cuando pase esto te van a hacer esto pero el que va a ser el que realmente mueva es este ¿no? entonces eh, eh, Michael este a diferencia de su hermano Santino él sí toma los consejos esa es otra de las otra de las experiencias, Santino muy ex, muy explosivo, demasiado muy, fu visceral. muy fuerte, pero demasiado visceral, y por eso lo matan, uh -huh. y el otro aprende, toma, la, ¿no? Aprende eh, a mantener eh, la cordura, mis la Mis hijos no saben, discúlpenos, mis hijos no saben cerrar la boca cuando yo estoy hablando, discúlpenos, wow ¡Guau! ¡Wow! sí, totalmente no, wow, wow oye, ¿y tú sabías que Robert De Niro audicionó en realidad para el personaje de Sony, en, que es el hermano sí, Sony, Sony, en Sony. lugar de bueno, que finalmente fue seleccionado para representar el personaje de Vito Corleón en el Padrino 2 claro, entonces yo creo que Robert De Niro también fue una estrellita un, una superelección de actor porque es muy versátil eh, al principio, bueno, lo vimos como un hombre honesto, como un hombre que no iba a entrar a, a todo esto de la cosa nostra. Sí. Y al final, bueno, se ve obligado, pero más que por el poder o por el dinero, por una cuestión de amor hacia su padre, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Y creo, creo, creo que ahí se mueven muchas cosas porque, por ejemplo, el hijo que, que querían tener separado de todo esto era precisamente Michael porque era como el que representaba la pureza de todo lo que a lo que querían, a lo que aspiraban a llegar, aunque todos sus métodos eran corruptos y sucios, lo que buscaban era una forma de limpiar todo eso para quedarse de Fíjate de, que de frente, estuve ¿no? indagando un poco en esto de por qué a la gente y a la audiencia le ha gustado tanto eh, esta historia del padrino y se supone que hay una identificación del público con la problemática del héroe de la historia, que es Michael, pero al principio no se ve muy clara esta definición de que él va a ser como tal el, el héroe de la historia. No se ve. Entonces, eh, se crea un sentimiento tanto de desesperación, de fatalismo, de este eh, de esta representación de los hijos que son consum consumidos por un legado tóxico. No sé si en algún momento te has topado con el doctor que estudió medicina porque su papá es doctor claro. o el abogado que se quedó eh, pues atendiendo el despacho de su padre pues porque ya su padre había hecho un legado eh, un imperio tenía claro. clientes y ni modo aunque no quieras pues tienes que asumir el en algunas ocasiones ese destino ¿no? que eso es lo que la justificación de Michael que dice alguien tiene que quedarse enfrente de la familia cuando se se va mi hermano no entonces, su papá ya no podía hacer entonces… Pero, y pero, las hermanas también… Pero fíjate, hay, hay un montón de experiencias de, de enseñanzas, por ejemplo, me acuerdo esa escena, yo te podría hablar seis horas de eso, pero me acuerdo esa escena en la que llega al hospital y está el hospital vacío, no hay nadie, solamente su papá, ¿no? No hay ni, ni, ni gente cuidando ni nada y entonces llega en ese momento el de los pasteles, el cuate que sabía hacer pasteles y entonces le dice, mira vamos a mover a mi papá, y vamos a ponernos aquí en la entrada, le habla a su hermano, pero en lo que llegan dice, levántate el saco y mete la mano así como si trajeras una pistola, ¿no? Y entonces pasa la, el coche y los dos hacen como si trajeran una pistola y que la van a sacar, aunque ninguno de los dos traía nada y cuando los ve el coche se va, ¿no? Y entonces, este, pues la enseñanza y es bien importante, es en el contexto donde te encuentras, si sabes mover las piezas de una forma adecuada, lograrás que la gente vea lo que tú quieres que vea. Fíjate que esto de la ilusión que puedes crear visualmente con sí. tu lenguaje corporal, qué importante es en el medio en el que te desenvuelvas. Claro. Eh, puede demostrar seguridad, puede demostrar eh, inseguridad, eh, incluso, pues, eh, dar un mensaje subliminal, ¿no? A veces no somos tan conscientes del día a día de todos los mensajes que, que va captando nuestra mente, pero sí, sí, sí, el policía... Eh, no viene debidamente armado, pero hace la finta de que viene armado. Bueno, tal claro. vez puede desencadenar toda una serie de reacciones eh, ventajosas. Claro. ¿Tú sabías que George Lucas eh, participó filmando algunas de las escenas que aparecían entre escena y escena? George Lucas. Sí, fíjate no. que George Lucas y Francis Ford Coppola se conocieron y llevaban una amistad de años, desde antes de que ellos fueran directores famosos. Eh, ellos ya se conocían como, como creadores audiovisuales y justamente eh, George Lucas fue uno de los que persuadió a Francis Ford Coppola de, de dirigir El Padrino y de, pues, eh, él en gratitud pues, filmó las imágenes de los periódicos que salen entre escena y escena. Entonces ahí, mm. dato curioso, si les gusta Star Wars, bueno, pues ahí, ahí hay una mano invisible sí, oye, de George qué, Lucas. Qué chistoso, qué, qué, qué. Ah, yo, yo creo que en producciones tan grandes y tan exitosas debe haber historias maravillosas detrás de las cámaras de un montón de cosas que pasan, ¿no? Pero la caracteri la caracterización, cómo funciona, ¿no? Cómo, cómo se ve de joven y cómo se ve de viejo, es increíble. Sí, y, bueno, Marlon Brando no quiso filmar las dos anteriores, eh, la, las dos siguientes películas de la, de la trilogía, pero la caracterización que hicieron eh, fue magnífica. Uh -huh. este, la verdad es que, bueno, no buscaron a un actor que se pareciera eh, mucho a, a Marlon Brando, en este caso pues fue Robert De Niro, y ambos, curiosamente, ganaron este, el Oscar a claro. mejor actor, mejor actuación por, por El Padrino. Y bueno, eh, por último, ¿tú sabes cuál es el único personaje del elenco que aparece en las tres películas? Es una mujer, pero en este caso apareció de, de bebé en la primera película, eh, ya más grande y eh, de señorita. Es Sofía Coppola, eh, que de hecho fue la hija del director Francis Ford Coppola. ¿Pero y de qué sale Sofía? Eh, de bebé, de bebé, Ajá. de jovencita y eh, más grande en la tercera película. Okay. Eh, la, ya se nos acabó el tiempo, pero no nos dejaron se me fue rapidísimo, rapidísimo esta entrevista, qué bueno que pudiste compartir con la placer, audiencia, usted. y pues las puertas siempre estarán muchas abiertas. Gracias. Muchas gracias. Un placer estar contigo y muchas gracias, amigos, por escucharnos. No, no se pierdan tampoco este programa. No. También para irnos posicionando eh, en un mejor lugar de rating. Ya saben, nuestras redes sociales estamos en Instagram como arroba programa Explorando Ando. Yo también estoy en Facebook como Estefanía Franco, la fresita del barrio. Y mi Instagram, arroba wowfanny. Muchas gracias, gracias, amigos. Nos vemos el próximo programa, el próximo lunes de 3 a 4 ¡Mua! Bye.